Buenas tardes gente, hoy voy con una sección que he pensado hacerla hace un largo tiempo, pero recién ahora se me, pero siempre me olvidaba. Bien, pues esta sección se llama, este es el piloto, se llama ¿Qué tanto me acuerdo de...? Bien, esta es una sección en la cual voy a, lo confieso, yo cuando era niño también veía telenovelas a escondidas porque eran otros tiempos, eran tiempos donde... Había programas que solo veían los adultos, que solo veían los niños, y dentro de esos programas había gente que solo, veía, programas que solo estaban hechos para supuestamente ver los niños, los niños y, solo, y programas solo para las niñas. pero ver, igual, no, no eso a internet, hoy, sí, hoy sé, sé que no soy el único que veía programas de niñas escondidas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que me veía una trinodera así que voy a tratar de ver cuánto me acuerdo de lo que la vida me robó Bien. Ahora me acuerdo que y ahí también, lo estoy haciendo en vivo para que vean que sí me estoy acordando que me lo estoy recordando de memoria con lo que hago ahora mismo y no estoy leyendo un no estoy leyendo un, gui, un guión y también porque me daría una pereza una pereza mental escribir un guión, hacer la investigación eh, edi, edi, hacer un resumen de eso en YouTube porque no que voy a estar buscando los capítulos para hacer los recortes y voy bueno, sigue ¿sí bien ¿qué tanto me acuerdo de eh, lo que la vida me robó? y en esta era la historia de José Luis un eh, mari, de la marina un de la marina mexicana en un pueblito ficticio llamado Agua Azul en la cual y eh, él estaba enamorado de una chica de una chica rica llamada montserrat y se iban y se iban a casar o tenían planeado huir y todo pero una de esas la la montserrat, que le abraza a un tipo a un a un tipo llamado Alejandro. Y bien, resultaba ese video de ocasión que Alejandro había trabajado tanto tiempo en la hacienda de un, hombre, de un hombre rico, y el hombre, finalmente, antes de morir, reveló que él era su, que él era su padre y que había cambiado todo el testamento para, para nombrarlo a él el único heredero. Ahora ya, Alejandro de, había terminado enamorado de Montserrat, y ahora con todo ese poder de su lado, fue a hablar con sus, padre, con sus padres para, ¿cómo se llama? para hacer un matrimonio arreglado y obligarle a casarse. Pero había un, er, un inconveniente ahí. El inconveniente era José Luis, el de la marina. Así que, se le, así que los papás, no los papás de Monserrat sino la mamá de Monserrat que es la villana de la historia, o al menos de la primera mitad, no le queda mejor opción que, que culparle al José Luis de un, ase, de un asesinato, y entonces... Y entonces hay, un, hay persecuciones y el José Luis finge su muerte al caer de un, de, un, de un abismo. Y la Montserrat no se entera de que se ha muerto el José Luis, así que se deprime tanto que acepta el matrimonio arreglado y se terminan casando. Pero ahí, o sea, terminando de casarse, se entera que el José Luis está vivo porque lo aparece el mismo a la salida de la playa. Y entonces el, el José Luis, aparentemente muerto... Se mete a la casa, de, se mete a la, a la hacienda donde trabajaba, a la hacienda propiedad del Alejandro, a que ¿cómo se llama? fingiendo ser el, el capataz. Y fíjese, fíjese en el capataz para por, y, y tenía planeado que él, que él y la Monserrat se escapaban y formaban otra vida lejos, muy lejos de ahí. Pero termina haciendo que él, pero la Monserrat termina enamorándose del de Alejandro, porque al final no era una mala persona. Y le dice que no, que, que no, José Luis, yo ya estoy casada, ya tengo mi vida aquí, lo quiero, y hasta se, se embaraza, si, mal no, si si se embaraza. Pero, y también en esa parte, una, una chica que tenía una enfermedad que nunca entendí que enfermedad era, pero una enfermedad no contagiosa que le iba a matar pronto, pronto se enamora de él, se enamora de José Luis. Y luego el alcalde se entera que José Luis no es el capataz que la había contratado, sino alguien haciéndose pasar por él y que es más, el él era el exnovio de Monserrat que supuestamente estaba muerto pero, pero para ese punto de la historia el José Luis ya diciendo ya si Monserrat no me quiere, me consigo otra se, se, se va con la chica que estaba enamorada de él la que tenía la enfermedad y se, va, y se van lejos pero Alejandro cree que la Monserrat le fue infiel y la echa de la casa, embarazada y ahí creo que una sirvienta del José Luis que previamente había echado por la Monserrat la había convencido de que le deje con que le sigue haciendo, le a Alejandro que ella es su madre, que, que ella estuvo con el, con el dueño, con el papá y le estuvo cuidando no me creo que sí una razón de por qué no lo sabía pero no me acuerdo ahora cuál era ellos de la, la, la Alejandro y la Monserrat se reconcilian, ayudan a, a limpiar el nombre del José Luis, el José Luis se hace no, no, no, sí, sí el José Luis se hace nuevamente del, nuevamente de la Marina, la Monserrat tiene a su, a su hijo, a su hijo hace que el José Luis y su esposa sean los padres sean los padrinos y todo podría haber terminado ahí, pero no, había un... un es, ahí la, la segunda parte, que es cuando el... Sí, cuando Pedro Medina, que creo que la policía, creo que la policía, se... ¿Cómo se llama? Sí. Pedro Medina previamente había tenido un problema y era que él a los 20 tuvo un accidente estaba pasando por la calle cuando de repente vino una moto y la moto lo cómo se llama lo, mutil, lo mutiló o sea la moto le pasó por entre pierna y le, de, y le, hizo, y le dejó dos opciones, o se desangra o le cortan, lo, o le cortan los, hueví, los huevitos los para poder seguir y así que como consecuencia el ¿cómo se llama? el Pedro Medina nunca pudo tener hijos y estaba resentido con resentido con eso, hasta él acertó Estar en un rol de cachudo Cornudo para los Para internet, donde decía Está bien que mi esposa se, como que se acueste Con alguien más para que se embarace y luego, tenera, y luego tener Y luego tener un hijo Y bien, el padre Medina estaba resentido con eso Y se había enterado supuestamente de que El caso accidente de la moto había sido el Alejandro Así que cuando él se empeñó En hacerle la vida imposible al Alejandro Primero le hizo, ¿cómo se llama? Y lo que hizo fue que el papá de Alejandro, el anterior dueño de la hacienda, tenía negocios con la mafia o algo relacionado con las drogas Y le acusaban a Alejandro de ser responsable de eso Y el Alejandro junto con José Luis intenta limpiar el nombre Llega a una parte donde le donde entregan a un tipo de la, de la, maf, de la mafia, queman, queman dinero Pero el tema es que, se, es que todo lo que pasó se salió de sus manos Todo se fue a la chingada de hecho el, y, y la esposa de pedro terminó enamorándose de su amante bueno eso es un estúpido pero es lo que pasa y entonces el plan era que ya eso me recuerda bien la monserrat tiene un, tiene un hermano que tiene un, tiene un hermano que era de que era mini, un puro un vago mantenido por los por los papás hasta que en una ocasión no me acuerdo por qué se muere el papá y el otro dice, mi papá siempre quiso que yo fuera militar, me voy a unir a la marina, porque estaban en un pueblo costero. Bien. Entonces, en, en la parte que estaba... Ah, ah sí. Ah, pero antes de todo eso, la, así como la mamá había dicho que el mamá se casara con un hombre rico, hizo que la que, el, que el, hizo que Enrique Toño... ¿Cómo se llama? Nando. Ay, no me acuerdo... No me acuerdo, pero el hermano de Montserrat le había hecho casar con una mujer rica, pero su matrimonio no funcionó y se divorciaron. Eso será importante más adelante. Bueno, el plan, el plan era, que, era que Alejandro, Montserrat, el guagua, eh, la esposa de Pedro y el, del, y, el, y el amante de la esposa de Pedro se fuesen, a, a, se fuesen en, en un avión hacia Argentina. Y desgraciadamente, el, ¿cómo se llama? Porque desgraciadamente no me acuerdo qué problema hubo. Ya me acuerdo qué problema hubo, a ver si... El problema fue que fue que el papá, de la, el papá de Alejandro cambió el testamento, porque el testamento antes todo le dejaba a su sobrina, a su, a su sobrina. Pero Pedro Medina cambió, hizo, hizo una copia del testamento de modo que el, ¿cómo se llama? Hizo una copia del testamento de modo que el testamento original parezca el fa, falso, haciendo que el testamento anterior, donde le dejaba todo a la sobrina, saliera a la, sea el único válido y el. Sea el único válido. Y aparte de todo eso, otra emple, eh, empleada que estaba enamorada de la Alejandro le quiso matar, a la, le quiso matar a, la, a la Monserrat para quedarse solo con ella. Y, y en un montón de, de confusiones, pues el José Luis termina en la cárcel. Por, ah, pero, esa, pero viudo, esta, pero solo esta vez porque, eh, porque como la, su esposa falle, fallece de la enfermedad que tiene, que nunca, que nunca recuerdo que mencionaron que enfermedad tenía, la Monserrat termina en el hospital. Y los únicos que se van en el, en el avión son el, son el Alejandro, la, la esposa de Pedro y la amante. Y la, y el amante. Pero el avión, como decía, pero el, el, el Alejandro recibe la llamada donde decía que la Montserrat murió, el avión, el avión choca, aparentemente todos mueren. Ese pudo haber sido el final de la telenovela, pero no. Ahí siguió otros siete años donde la Montserrat junto con, con los empleados que le querían. Se fueron a abrir una, past una pastelería, medio, medio, ahí estaba, ahí estaba progresando. El, el Pedro Medina tenía un, un ayudante, sí, tenía un, un ayudante, que se parece curiosamente a Lenin Moreno, bueno, que se casó con la tía, con la tía de Montserrat, y ¿cómo se llama? El Pedro, por un tiempo, fue alcalde de la, de la ciudad, luego ese puesto le da al, ese puesto le da al, al ayudante, y el ayudante, al, al estar en el al estar en el poder, no me acuerdo por qué, sí tenía una razón, pero no me acuerdo ahora cuál era, le deja libre al José, al José Luis de la cárcel, y le dice, le dice, y le, le perdona todo, no sé si un alcalde en la vida real puede hacer eso, pero le perdona todo, y le, sea, y, le hace jefe de, y le hace jefe de policía, o era jefe de la marina. Bien, y el José Luis ya estando libre y con la vida perdonada, se va a, a conocer a la Montserrat y al, y al Alejandrito, creo que se llamaba, entonces la mujer no dice, bueno, ya pasaron siete años, ya es tiempo de superar a Alejandro, se casan y tienen una hija, y dijo, pero resultó que todo este tiempo, se, pero todo este tiempo resulta que el Alejandro no estaba muerto, estaba en coma, entonces un día el Alejandro y la, y la esposa de Pedro terminó ciega, bien entonces resulta que la esposa de Pedro estuvo trabajando de, de, de, de profesora de, de, de piano, no, y en una de esos se encuentra con la ex esposa del de, hermano de la Montserrat, y ahí es donde, donde, creo que por una foto del Pedro Medina le reconoce, se va hasta Argentina, le, aparentemente le mata a su amante y le secuestra a ella y a una, y a una, y a una niña, que, y, a la, y, a la, y a la hija que había tenido con su amante, que no me acuerdo ahora el, ahora el nombre, pero tenía una versión femenina del nombre de su padre. Y, pero mientras pasaba todo eso, Alejandro había despertado del coma, como despertó del coma y estaba en condiciones de salvar a su amigo, se van a México creyendo que le iban a vengar a la Monserrat y a conocer a su hijo, pero para su sorpresa la Monserrat se había casado con él, pues él aparentemente se invertieron los papeles, pero... es verdad que no, porque la Monserrat en realidad nunca había olvidado a, a Alejandro, así que se volvió a estar con él, se reveló todo, ahí, ahí es la cosa, es que el ayudante de Pedro, que ahora era alcalde junto con José Luis, en realidad estaban conspirando contra Pedro Y revelaron toda la verdad respecto a Pedro De cómo había hecho fraude con el Con lo de José Luis Por lo que todas las, ¿cómo se llama? Por lo que todas las propiedades Que estaban en la, sobr en la sobrina Regresan al, regresan al, al Alejandro Pero hoy hay un segundo plot twist Y es que en realidad la sobrina De Alejandro La prima de Alejandro no es su prima Es su media hermana Porque el papato Porque es la, hij es la hija que tuvo el papá de, de Alejandro con la mamá de Montserrat Porque la mamá era una, una interesada de joven con, Y ella creyó que su hijo había Ella creyó que su hijo había Había muerto, pero en realidad esa hija Había, cómo se llama Pero en realidad esa hija había sido Llevada por uno de los, cómo se llama Llevada por una de, por uno de los, cómo se llama De los empleados que un costal de piedra Y ese empleado mismo te, tiene un hijo Del que no se entera, pero eso se sustrava No importa, no, no importa No importa nada cosas que después de él. también hay un subtrama de la, del mejor amigo de, de, de el mejor amigo de José Luis que tiene problemas con la mujer y que luego se muere y ahora que me acuerdo el cómo se llama el cuñado del hermano de Montserrat, eh, también era ayudante también era ayudante de, de, de Pedro y cómo se llama pero era mansito nunca mataba hasta que hasta que, que no, no era el hermano de ella, era el hermano de, era el cuñado de, de Pedro, el cuñado de Pedro era y entonces como él creía que, que su hermano había muerto junto con junto con Alejandro en el, el accidente del avión se había vuelto el, el, el, el, el, alias el alacrán un, un criminal, que al final terminó muriendo por el hermano de la Montserrat que se había vuelto un buen marino bien, después de y después de arreglar todos esos cada quien hace su vida, el el matrimonio que tenía con José Luis se anula, se anula, pero José Luis le secuestra a la hija, y honestamente no me acuerdo exactamente qué pasaba después, pero, pero la mamá de la Montserrat se va a, con, a hablar con, la, con, con, su, con su hija, olvidada, que recién se había enterrado después de hacer unas investigaciones porque ella con el dinero que tenía quería investigar quiénes eran sus padres, y cuando se entera de que, de que, su, herma, de que su mamá es... Es la mamá de Montserrat, se suicida y la mamá le da una depresión tan grande que también se suicida, pero resulta que sobrevivió, que sobrevivió y, le dio, y le dio cáncer. Bien, y después de que, de que Pedro Medina sea revelado como un criminal, y de hecho creo que también el, el ayudante de Pedro también es revelado como un criminal por otros asuntos que no me acuerdo, pero creo que este se muere antes de ir a la prisión. Pedro secuestra al hijo de Alejandro y a la hija de, José, de José Luis y... Le, y y bien ahí es donde el Pedro revela que el, cómo se llama revela que todo esto lo hace por, por culpa del Alejandro que con su accidente en moto le dejó dejó castrado y el Alejandro dice el culpable de ese accidente no fui yo sino mi padre él me iba a firmar pero a Pedro Merino honestamente no le importa y entonces y entonces no me acuerdo exactamente qué pasa pero de alguna manera Alejandro aparentemente muere y el José Luis como era ex militar, desactiva la, unas bombas con las que estaban amenazados el, el Alejandro Junior y su hija, pero desgraciadamente la segunda no pudo desactivar, así que solo agarró la bomba, esa, la salió, se fue corriendo, la bomba explotó y se murió. Y ya al final, al final, al final el Alejandro sí sobrevivió, o sea, no se murió. No se murió. La Montserrana hace su vida, se despide del, del José Luis y se ve en el cielo que el José Luis se reencuentra con su amigo y con su, y con su esposa, y ya en eso acaba la teleno se acaba digamos, me demoré unos, unos 16 minutos ya. Sí, de eso trata todo de su telenovela. Escríbanme en los comentarios si quieren que hable qué tanto me acuerdo de alguna otra telenovela en específico. Tengo unas buenas aquí. Y, pero claro, eh, no no me digan que hable de telenovelas que todo el mundo conoce, que, que ya ha resumido como, como Betty la Fea. Eso está bien. Listo, muchas gracias.